Un saludo para toda la comunidad libertadora, en este nuevo tutorial hablaremos de la herramienta Calendario desde la cual puedes programar reuniones con tus equipos de Teams. Para organizar la reunión simplemente puedes hacer clic sobre la pantalla del calendario o desde el botón que dice nueva reunión. En cualquier caso se abrirá un nuevo formulario donde te piden diligenciar una serie de campos es importante que agregues un título a las personas que piensas invitar, verificar las horas y la frecuencia con la que se va a repetir la actividad. Una vez hayas completado todos los campos, puedes dar la opción de guardar. También te presentamos la opción de reunirse ahora. Esta opción te va a permitir hacer eh, reuniones de último minuto con otras personas que en este momento se encuentren conectadas en Teams. Recuerda que los encuentros sincrónicos de las clases no se programan desde Teams, sino directamente desde la plataforma Blackboard. Si eres docente, accede a este enlace para revisar cómo se programa tu reunión sincrónica.